Hola, soy César Galicia, conductor de Explaining. Hace poco más de un año, yo, psicólogo, junto a una diseñadora y un escritor, probablemente las tres profesiones menos redituables del país, nos pusimos a escribir, grabar, editar y comenzamos a producir videos que hablaban sobre educación sexual. Y le hemos pasado bastante bien haciéndolo. Y también hemos tenido una excelente respuesta. Hemos aparecido en medios como Milenio, BuzzFeed, Malvestida y sorprendentemente en algunos grupos de tías de WhatsApp. Nuestros videos han alcanzado decenas de miles de reproducciones. Nuestro canal en YouTube tiene más de 3.000 suscripciones. Y nuestra página de Facebook tiene más de 16.000 me gusta y seguimos creciendo. Sabemos también de madres que han visto los videos con sus hijas o hijos, de profesores que se los han puesto alumnos, de talleristas que los proyectan a su audiencia y de personas que han encontrado respuestas a preguntas que tenían muchísimo miedo de hacer. Y eso nos hace muy felices. Producir estos videos ha sido una gran aventura, pero para seguirlo haciendo necesitamos tu ayuda. Escribir, grabar, editar y publicar estos videos requiere de muchísimo tiempo y esfuerzo. Además de recursos técnicos como cámaras, luces, transporte, materiales, software, etc. Tenemos la intención de producir videos quincenales sin parar, de modo que la educación sexual sea constante y podamos responder a las coyunturas y dudas urgentes de las personas que nos miran. Y para poder no solo mantener la producción de los videos sino mejorar su calidad, necesitamos ¡El dinero, el dinero, el dinero, el dinero! ¡Aprende algo, el dinero! Así es, dinero. Ahora mismo tenemos que producir sexplaining en los ratos libres que tenemos de nuestro trabajo y eso puede ser muy cansado. Queremos poder dedicarle más tiempo para producir más y mejores videos. Y para esto, te necesitamos. Queremos invitarte a una colaboración. A partir de hoy, nuestro Patreon estará disponible para recibir aportes. Sabemos que dar dinero a gente del internet puede despertar ansiedades, así que, ¿cómo funciona todo esto? Patreon es una página diseñada para que creadores de contenido como yo podamos ser apoyados por personas como tú para que podamos seguir produciendo el contenido. Que te gusta. Hay otras páginas similares, pero esta tiene una ventaja. En vez de plantearnos una meta muy alta a la que no sabemos si vamos a poder llegar, estaremos recibiendo pequeñas aportaciones mensuales. ¿Cómo funciona esto? Te registras en la página y el sistema te hará un cargo cada mes. El cargo puede ser tan pequeño como un dólar mensual o tan grande como 25. Cada mes recibiremos lo que hayamos juntado en PayPal y lo usaremos para mejorar el canal. Que usemos PayPal, por cierto, significa que no necesitas involucrar tu tarjeta de crédito. Solo crea una cuenta, depósítale dinero y ya. De ahí, el sistema podría ir tomando para donar. Si en cualquier momento quieres cancelar tu suscripción, o mejor, aumentar la cantidad de dinero que nos darás, solo es cuestión de que lo hagas y ya. No hay ningún problema ni un costo adicional. Y acaba lo mejor. Patreon no solo sirve para mejorar el proyecto, sino también para crear comunidad. Dependiendo de la cantidad mensual que nos des, podremos darte una recompensa a cambio. Por un dólar al mes, tendrás nuestro agradecimiento perpetuo por ayudarnos a seguir produciendo el proyecto. Por tres dólares, además, labraremos tu firma en la placa de la eternidad que son los videos del internet colocando el nombre que nos digas al final del video como un agradecimiento explícito por ayudarnos. Por $5 tendrás lo anterior, además de acceso a un grupo exclusivo en Facebook donde compartiremos memes, notas sobre sexualidad, dudas o simplemente intercambiaremos puntos de vista, haremos comunidad y platicaremos. Por $10 dólares obtendrás las mismas recompensas, además de participar en votaciones para elegir los temas de los próximos videos. Y por $25 obtendrás lo anterior más un regalo semestral que enviaremos a tu casa. Y dicen que también te caerá una bendición de 100 años de buen sexo creemos que Sexplaining puede ser un proyecto enorme y soñamos con algún día entrevistar personas, mejorar la calidad de los videos integrar a más gente al equipo o, por qué no, llegar a vivir de esto que tanto amamos sobre todo queremos seguir contribuyendo a la lucha por una mejor educación sexual en español y seguir incidiendo en esta trinchera que es el internet para que cada vez más personas puedan liberarse de estigmas y prejuicios y que puedan vivir una sexualidad cada vez más libre, placentera y feliz Ayuda Sexplaining, es un proyecto que vale la pena